Hola gente yo estoy aquí, yo también en este nuevo video estoy aquí con Geno chiquito y vamos a hacer una serie de Minecraft ahora mismo Bueno amigo la cosa es que eh, como no podemos poner este server en extremo tenemos que si, muer sí, si mueres muere, Exacto si mueres ya valió madre Listo vamos a saquear esto ¿Qué? Mira what the fuck porque tiene una capucha moradita Wey ah. tienen capuchas wey que gángster <risa> Mira quita el golden pégale para que nos hagan como al tiatpul. Ah, no vale Ellos quieren que el golem me mate, oíste Se me acercan así como que Pégame, pégame, pégame ¿Por qué hacen esos sonidos? Ahora no hacen solo Hacen que. que Algún ahumador. Ah, pues ¿Qué te pasa, men? Chama, estos aldea no son burdas de, de buscapleito, ¿sabes? Primer capítulo, muertas por Muerte. el gol. Wey, <ríe> ovejas, weón. Te busco ovejas. Porque... Ah, no, pues estamos en una aldea y camas donde sea. Ah, bueno, sí, hay hoteles. <ríe> Hotel tribal. Justo aquí podemos hacer una mansión porque, o sea, quitamos los árboles y ya. Una pinche cuevicana aquí, ¿Qué fue mi casa? Ah. Antes todo, ante todo era súper cuadrado. La primera versión, hasta las manzanas <risa> eran cuadradas. A mí vale ¿Qué onda mi madre, verga, pedo? puto, a la verga. Pedro al Entonces, ¿qué está pasando <risa> la verga? <risa> ¿Dónde está? Ah, tenemos chingos de cama. ¿De cama? Ya te iba a decir para las ovejas, qué pedo. Tenemos <risa> un hotel ahí. ¡Ah, la vaca me hizo la 13-14 <risa> Yo estoy bajando misteriosamente a la cueva y voy a morir. menos es así que no lo hagas. No, no. Hiper. <risa> ¡Hala! Casi me es barata, weón. Más madera, granito, weón. Eso es como la piedra, pero culera. <risa> <risa> la piedra pirata. <risa> la piedra, pirata. <risa> la piedra pirata. Ya valió, ya. <risa> <risa> Correle, corre! Creo que También. ya no se puede. ¡Hala! Cuidado. Ponle, ponle, ponle Ponle, ponle Eres pro, eres pro más masculina. ¡Ay! ¡Esperate, güey! ¡Me estabas empujando. No, no, no! ¡Estafa! No, ¡Para pa esto casi me muero! ¿Qué es eso que, está, que hay ahí? Es un Enderman, güey, no lo mires ¿No? ¡No! Tú nomás y no, no lo has. Ya valió madre. <ríe> ya valió madre. Ya vale madre la serie. Ya lo vi, güey. Soy sí, en Delmon. Güey, pero si le pasó por el lado ¡Aaah! y ¡Güey! <risa> ¿Qué? ¡Ay, ahí está! ¡Ay, valió, ya va! ¡Corre, güey! <risa> no mames. No, de... <risa> no mames, me asomé. Wey. ¡Ay, hay una bruja! ¡Corre, corre, correle! ¡Córrele! Hay... <risa> ¡Oye, okay. hijo! ¡Libertad por aquí! Correle, Córrele, córrele, córrele ¡Corre güey, tu un creeper! ¡Pérate, pérate! vate para. cuidado! ¡Ay no güey. ¿Qué? Un chaneque ¿Qué es un chaneque? Un, un zombie chiquito ¡Ah güey, huele a pedo! Ala ¿Qué es esto? Pero ¡Hierro! Ya, chile, yo no me, no me eché un pedo Huele a café ¡Hasta afuera! Huele al bañito y sigo bajando Pero dime porque... para ir contigo ¿Dónde está? ¡Pinche charé! ¡Ay! ¡Una araña! Agüe, ah, tengo hambre. <risa> Yo en la vida real. Ah, bueno, ya la rompiste. Ah, la madre. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya sé dónde... Rompe eso, rompe ¡Me eso. voy a morir. Güey, no te mueras <risa> Ah, ah, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Ya va, ya va que voy para atrás, voy para atrás. Voy para atrás, voy pa atrás. Voy pa atrás. Este es cubriendo. <risa> no este el esqueleto. ¿Lo puedes matar? Sí. Güey. Como odio la gravilla. ¡Ay! ¿Qué pasó? Un creeper güey casi me truen en la jeta. wey, <risa> no hay nada que, no, que no, hay, no habrá un mod que muestre nuestros no que muestre nuestro, que muestre nuestros nuestras vidas. Llegué. Ah, me mató, me mató. Estoy muerto, estoy muerto. ¿eh? Estoy muerto ah, ¿Por Casi, qué? casi La gravilla huevo, me cayó la gravilla oh, encima No mames, caí Cuando, cuando subas te vas a dar cuenta de un pequeño detalle No escucho donde está rompiendo, escucho donde está rompiendo pero no sé dónde Ya, ya Allá abrí Ah, ya Ah, güey. <risa> <Hey>, ya. <risa> ¡Ey! ¡Hala, <risa> yo <No>. también caí. <risa> no, güey. ¡La madre! Oye, la aldea no wey, el aldeano ah. se acostó en mi cama. <risa> Pero ¿pa qué? El Johnny. El Johnny. ¡A ja, perro! Diamante. Por pendejaste pa' allá, deja mi perro Timante. Sí, mate Sí ¿Cuánto? Eh, tres Ah, mira la lava Güey, no traga De fluris lava la verga Es pues que no te mate, porque si no me tengo que matar yo ¡Hala! ¡Ay, te dije! Te moriste Casi Ah, la lava Ah, la lava por todas partes Ah, no, me morí, me morí, me morí ¡No! No come, mames, come, come, come, come, come. No mames, no, ya va libre. Yeah. Oh, <ríe> ya, yo de inventón, wey. <ríe> a la verga, y Nicolino bueno, 1216 les... intentó nadar en lava. <ríe>